Todo el tema de la ideología de género, de dejar de gastar de una vez el dinero, en más cuando estamos en esta situación, en, por ejemplo, estudiar la perspectiva de género de la crisis. Ya está bien, de, de chorradas, con perdón. Bajo ...de la gran labor que me parece que están haciendo de manera la el Instituto Aragones de la Mujer. Un instituto que está poniendo ese foco feminista que tantas veces reclamamos, esas cuestiones feministas, ese Aragón feminista que ahora, en tiempos de crisis, tanto se debe demandar y tanto debemos de, de reclamar. Un, un Instituto aragones de la Mujer donde ha garantizado una alternativa habitacional de carácter seguro, ha protegido a las víctimas de violencia machista. Eh, mi grupo parlamentario en la Comisión de Sanidad lo hemos reivindicado en muchísimas ocasiones y es el hecho de las trabajadoras de los servicios de limpieza de los hospitales. Eh, estamos viendo como esos servicios que se prestan a través de, de contratos son servicios externalizados, esas personas, casi todas mujeres, la crisis sí que, tiene, sí que tiene perspectiva de género, están trabajando en condiciones lamentables. Además, sin las medidas de protección necesarias, en muchos casos, como ha pasado con trabajadoras de los call centers, que, eh, por ejemplo, en Aragón, 1.200 trabajadoras que iban a sus puestos de trabajo sin medidas de protección, eh, eh, y sin poder teletrabajar que hubiera sido lo suyo.